Acta Académica para Eventos es un sitio creado para facilitar la organización de eventos en el marco del acceso abierto. El acceso abierto defiende la importancia de la gratuidad en el acceso a la producción científica y la importancia de la colaboración entre instituciones y entre diferentes países de investigadores para la producción y la circulación del conocimiento. acta académica para eventos ayuda en la difusión organizando la página pública del evento en la recepción de propuestas de actividades y en la definición de las actividades del congreso o la jornada a realizar en la recepción de los resúmenes y trabajos de los diferentes expositores esto incluye la recepción desde el sitio web así como también el seguimiento de los procesos de evaluación y moderación de los trabajos por parte de los coordinadores. Permite también ofrecer formularios para las inscripciones y su administración, así como también la acreditación de los asistentes al evento. Y finalmente, resuelve la generación de actas online, alojando los trabajos en el marco del acceso abierto, es decir, permitiendo su indexación eh, libre y gratuita con posterioridad al evento. Algunos elementos que ofrece Acta Académica para llegar a estos objetivos es eh, el armado de un sitio público, la posibilidad de personalizar los formularios, es decir, de agregar campos según se necesite para los formularios de envío de resúmenes, de registración, de envío de trabajos. Permite también accesos diferenciados por roles, de modo que los coordinadores de las mesas de trabajo, los expositores y los administradores tengan vistas diferenciadas según aquello que pueden hacer o no pueden hacer. Ofrece estadísticas para los administradores de accesos al sitio y a las diferentes partes y etapas del evento ofrece un control de participantes a través de un listado integrado donde es posible ver, exportar y, y clasificar a los distintos tipos de participantes que son básicamente los coordinadores, los comentaristas que puede haber en las diferentes sesiones de trabajo así como también los expositores y las Personas que puedan inscribirse a actividades particulares o en la inscripción general. Por último, se apoya también en el repositorio general de acta académica, que dispone de un repositorio de acceso abierto en el cual alojar trabajos de resultados de investigación. Trabajos de resultados de investigación. Como principales beneficios de acta académica eventos, se destaca en primer lugar... Eh, si se compara con la organización de un evento a través de la recepción de trabajos y resúmenes en casillas de mail evitar estas casillas inundadas de correos electrónicos que es preciso organizar uno a uno, se evita la circulación de planillas Excel para el armado y la evaluación de mesas de trabajo y la, la recepción de, en las diferentes etapas de envíos de los participantes, Permite focalizarse entonces en la difusión y en la organización académica, en lugar de eh, trabajar en esta repetición y transporte y conversión de nombres de participantes y de nombres de trabajos, en todo ese copiado y pegado que por medio del de sitio se maneja en forma unificada, de ese modo clarifica la coordinación operativa entre los administradores, los coordinadores y los participantes, y... Mm, Reduce el riesgo también de errores al integrar la recepción desde el resumen al trabajo a finalmente la publicación de los resultados en un proceso único en el cual la información se va eh, depurando y nunca repitiendo o, o tramitando.